muy buenas tardes espero que estén muy bien que hayan tenido un lindo inicio de una semana especial este es un tiempo en el que pues hay muchas cosas pasando verdad y la brisa está rica así que nos vamos a dedicar este momentito a, no, a nosotros mismos y a nosotras mismas para eso Buenísimo, si pudieran tener un espacio agradable, cómodo, donde puedan relajarse, donde puedan de verdad volver a un, a un momentito de calma. Este es un espacio de un regalo interior, es un regalo sutil, espiritual para uno mismo. Entonces vamos a iniciar. Yo les invito a que respiremos profundo. Y vamos así llenando de paz todo nuestro cuerpo. Vamos a inhalar paz. Y al exhalar, vamos a visualizar como si fuera toda esa tensión que se va desinflando, que va saliendo de mi cuerpo. Inhalo nuevamente, visualizando paz. Y exhalo, desinflando todas las tensiones. Y voy a visualizar así que mi cuerpo completamente se va llenando de tranquilidad. Esos lugares donde hay dolores o hay tensiones, sencillamente los visualizo... Llenándose de paz. No lo presiono. Pero se va disolviendo cualquier nudo de tensión. Con paz. Este es mi momento... Encuentro con mi propio ser. Así que voy a suavemente concentrarme en este ser que soy yo. Y hay tantos distractores alrededor mío. Pero este es un momento para mí. Es mi regalo para este ser que soy yo. Es mi, mi medicina interna. Entonces, suavemente me concentro. Como si en el centro de mi frente hubiera... Un pequeño punto de energía brillante. Como si en el centro de la frente pudieras sentir esa semilla de energía sutil. Me concentro en visualizar un punto diminuto de luz en el centro de mi frente. Como si fuera la esencia desde donde nace toda la energía que le da vida a este cuerpo. Como si viniera de esa pequeña esfera de luz. Y me concentro poco a poco en un punto sutil, poniendo punto final a cualquier otra idea, cualquier otro pensamiento, Solo visualizo un pequeño punto. Y voy desprendiéndome de la influencia de todos los sentidos físicos. Como si por un momento pudiera descansar de todos los estímulos que vienen por mis oídos o que vienen por mis ojos. Sencillamente me enfoco en el punto de luz en el centro de la frente. Y tengo el pensamiento. Y así, yo soy un ser de luz. Este cuerpo es materia. Es un traje. Pero yo, quien escucha a través de este cuerpo de materia, soy más que materia. Soy energía metafísica, sutil, alma. Lo que le pasa a la materia no le pasa al alma. La energía metafísica de la conciencia del ser es indestructible el cuerpo puede enfermar pero el alma está sana el cuerpo puede incluso morir pero el alma Continúa, es eterna, trasciende. Yo soy el alma. Este cuerpo es mi compañero temporal. Y no soy lo que le pasa al cuerpo. El alma. No necesita protección, porque nada puede dañarla. Nada del mundo físico puede quebrar al alma metafísica. Soy un ser de energía indestructible indivisible soy un ser sutil que no tiene un sexo no soy mujer, no soy hombre soy alma, luz Esa identidad que aprendí y que a veces me apego o me aferro a ella, es tan superficial. No me definen tipos de zapato, no me define el color de mi pelo. Yo soy energía, sutil. Sí, energía de paz. No. Y como energía, yo no tengo ninguna atadura. Ni a las posesiones, Ni a los roles, a ningún papel, soy como el viento, libre de todo apego, energía sutil. Suavemente, con paciencia, sin presión, cada vez voy más profundo a esa conciencia de quién soy yo. Fuera de opiniones, porque el mundo está hecho de opiniones y no de esencia. Cuando hago más y más paz, limpio mi mente. Limpio de todos esos mandatos del pasado. Como si yo no hubiera asumido ningún rol. Como si no hubiera tenido ningún mandato de parte de nadie en la familia. De nada externo. Si yo solo fuera libre de ser lo que soy. ¿Quién soy realmente? ¿Será lo que soy lo que mis padres piensan de mí? ¿O lo que de mi pareja piensa de mí? ¿Quién soy realmente? La esencia más allá de todo. Voy cada vez más profundo a experimentar mi propia verdad eterna, interior. Eso que es constante en mí. Y que si bien puedo haber tomado diferentes vidas, nacimientos, hay esa esencia que continúa siempre, constante. Cuando mi mente está clara, más limpia. Puedo ver a través de la superficie esa esencia interior. Con paciencia. Solo observar mi ser con el ojo del alma, pacientemente, para que emerja desde el interior esa respuesta a la pregunta de quién soy. Si soy un ser espiritual alma, el alma, ¿de dónde viene? Vino aquí a este plano material, en un viaje, pero ¿de dónde vino? Visualizo ese hogar del alma, desde donde vine Ese hogar espiritual De luz pura Ese hogar donde solo hay paz Es un hogar de descanso De dulce silencio Donde todo está tranquilo e Allí, en ese hogar de paz, el alma está como una semilla latente, concentrada en un solo pensamiento, paz. Paz, paz. En este espacio me rodea la energía tan dulce, tan suave, de la fuente de Dios. Este ser de luz, que es como un sol, que irradia rayos suaves, sanadores, de amor puro. El Creador. El Creador que me da a mí un nuevo nacimiento espiritual. El creador de la perfección de mi interior. El creador de la armonía absoluta. Donde puede haber tantas diferentes especialidades juntas como una orquesta de talentos en total amor quien me da la fuerza para hacer lo correcto en el momento correcto. Dios, el creador de la pureza más divina, de esa inocencia que tiene fe, fe inquebrantable, fe total y que a través de esa fe se llena de un poder inmenso que me hace mover montañas que me hace que lo imposible sea posible el creador de mi estado más libre, donde incluso me libero de todo el ego, sí, de una visión falsa, temporal, de quién soy yo. La liberación última que me hace liberarme del miedo y de todos aquellos mecanismos inconscientes donde me protejo de lo que es y soy libre de miedo, libre. Totalmente sin miedo, libre, en dicha absoluta, con un corazón lleno, totalmente feliz. Sintiendo que lo tengo todo. Porque no necesito nada. Soy un ser absolutamente pleno, libre. El creador de toda esta perfección en mí está en mi hogar, en el hogar. Desde dónde vine, el hogar de paz. Y así puedo volver a tener un, esta experiencia. Puedo volver a conectarme en este estado. Cuando sea que yo quiera. Cada vez voy más y más profundo a la experiencia y el conocimiento de quién soy, de mi historia, de mi esencia, que es muy hermosa. Y que está incluso más allá de lo que hubiera soñado ser. Con mucho más amor, paciencia y libertad, hoy poco a poco. Volviendo a sentir mi cuerpo en paz, calmado, tranquilo. Y agradezco al propio ser haber tomado este tiempo de conexión, de silencio, de paz. Un um, Shanti. Entonces, luego de esta experiencia amorosa, quiero terminar entonces con nuestro librito de Compañera de Dios, de Dalyanqui, que bueno, ustedes la ven ahí en, esa, en ese cuadro, que fue la directora de Brahma Kumaris. Durante estos últimos años. Un alma lindísima. Y esto es conexión con Dios. Con el alma suprema. La conexión con Dios. Es automática. Para aquellos que tienen fe. Por fe. Me refiero a fe en la vida. Como dice el lema. Todo lo que ha sucedido. Es bueno. Todo lo que va a suceder. Será aún mejor. Para hacer crecer tu fe, despréndete del ego. Limpia el intelecto. No permitas que nadie te influya. Escucha a Dios con la conciencia de ser su hijo o hija. No escuches de una forma descuidada. Escucha con atención, amor y entrega. Y luego cuando pienses o hables contigo mismo, ten en cuenta qué te ha dicho Dios. Cuanto más profunda es tu conexión con Dios, más poder recibes. El miedo desaparece, todo en tu vida empieza a parecer fácil y te vuelves limpio, sensato y bueno. Entonces, queríamos eh, aprovechar de parte de Brahma Kumaris, por eso ahí con el arbolito, a desearles que sean así como estas bolitas o estos eh, luces de Navidad del árbol, que tengan un momento de donde sean luz, traigan luz a la familia. ¿verdad? Y traer luz implica también traer perdón, traer lo que sea que pasó, poder limpiar uno lo, el efecto que haya tenido y de verdad generar un ambiente amoroso, cordial, de armonía. Y al igual que uno se ocupa de dar un regalo físico, dar ese regalo de una actitud nueva, disponible, amorosa, paciente, a la familia y a los amigos, amigas, a todos aquellos con los que convivimos.